Bienvenido a Glitch Pop News, tu dices de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de este fin de semana. Santa Monica Studios confirma un nuevo parche de God of War para el Playstation 5 y entérate de todo lo que trae. Judgment llega a Sirius X, Playstation 5 y Stadia. Pokémon Sword and Shield está a nada de ser el mejor juego de la franquicia en ventas. Y demandan naval por abuso de poder y obligar a los desarrolladores a mantener precios elevados. No olvides que puedes saltar a cualquiera de estas noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras noticias. Esto es Glitch News y comenzamos. Santa Mónica Studio ha anunciado oficialmente que un nuevo parche de God of War será lanzado hoy 2 de febrero para mejorar la experiencia en PlayStation 5 y promete incluir mejoras como resoluciones de 4K a 60 cuadros por segundo. Esta actualización obviamente es gratuita y reemplazará las opciones que actualmente podemos encontrar en este título, cambiando la opción de default y que brindará lo mejor de ambos mundos a los dueños de un PlayStation 5. Como poco a poco se fue haciendo costumbre, anteriormente contábamos con dos opciones, una que nos permitía jugar una resolución de 4K pero con un bloqueo de 30 cuadros por segundo y uno llamado Performance, que desbloquea los cuadros y brinda una fluidez al juego a un costo de tener menor resolución. Con este parche ahora podemos encontrar un modo Performance mejorado, que dará la opción de jugar este título con máxima resolución y de una manera super fluida. Cerca del lanzamiento del PlayStation 5 Santa Monica Studio había mencionado que se encontraba trabajando en este parche, pero fue hasta este fin de semana cuando nos dieron fecha de lanzamiento. No lo olvides, a partir de hoy 2 de febrero está disponible esta actualización, así que este es un buen pretexto para visitar de nuevo las tierras nórdicas y destrozar a unas cuantas valquirias en el proceso. Judgment, el que fuera anteriormente un título exclusivo de PlayStation 4 y que es considerado un spin-off de la famosa saga Yakuza, llegará a consolas de nueva generación y Stadia este próximo 23 de abril, con gráficos mejorados, 60 cuadros por segundo y tiempos de carga mucho más rápidos. Este será lanzado con un costo de 40 dólares, seguramente unos mil pesos mexicanos. Sega confirmó que las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5 son independientes de cada una, y no han dado información sobre si podremos usar nuestros archivos de guardado en esta nueva versión, además de que no tienen planes de lanzar este título para PC en un futuro próximo. Este juego está basado en el mundo de Yakuza, y en su famoso distrito Kamurocho, y a pesar de ser desarrollado en el mismo universo nos cuenta una historia completamente diferente. Si aún no has jugado este juego y eres fan de la saga Yakuza, el próximo 23 de abril no puedes pasar la oportunidad de jugar este juego en esta nueva versión mejorada. Nintendo ha reportado en su último informe de ventas que Pokémon Sword y Shield se ha convertido en uno de los mejores juegos de la franquicia, sobrepasando la marca de las 20 millones de unidades vendidas, cosa que no se lograba desde Pokémon Gold y Silver. Hasta el día de hoy esta nueva iteración en la franquicia ha alcanzado exactamente 20.35 millones de unidades vendidas, de entre las cuales cerca de 1.3 millones fueron realizadas en los pasados tres meses, lo cual lo posiciona en el tercer lugar de ventas, detrás de Pokémon Red, Green y Blue, así como de Pokémon Gold y Silver, los cuales vendieron más de 23 millones de unidades desde su lanzamiento en 1999. Desde entonces las ventas han permanecido constantes entre todos los lanzamientos, alrededor de 15 y 17 millones, aunque en esta ocasión gracias al gran éxito de la consola de Nintendo, el Nintendo Switch sin lugar a dudas ha ayudado a las grandes ventas de este nuevo Pokémon. A pesar de los pobres comentarios que tuvo en un inicio, este nuevo Pokémon sobrepasó sin problemas las entregas de 3DS y también se ubica en quinto lugar de ventas entre todos los juegos de Nintendo Switch, donde los primeros lugares son para Zelda Breath of the Wild, Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing y Mario Kart Deluxe, este último en primer lugar con más de 33 millones de copias vendidas. Sin duda alguna Nintendo sabe lo que hace con sus franquicias y lo podemos ver con los mejores juegos de la consola siendo desarrollados dentro del mismo Nintendo. Una nueva demanda ha sido lanzada ahora en contra de Valve, los dueños de una de las tiendas digitales más grandes, Steam. El motivo de esta demanda es porque Valve hace firmar a los desarrolladores que deseen vender juegos en su plataforma, un contrato con una cláusula un tanto especial, y la cual asegura que Valve se mantenga como una de las tiendas más importantes. La tienda digital Steam es la plataforma dominante para ventas de videojuegos en PC en Estados Unidos y contrario a lo que todos pensaríamos no logra esto por sus precios competitivos sino por el poder que tiene sobre los creadores de juegos, el cual emplea y hace efectivo con sus contratos en los cuales especifica que los precios que el desarrollador pone en Steam tendrán que ser menores o al menos del mismo precio que las otras tiendas digitales. Lo que esta nueva demanda intenta eliminar es el poder de val sobre estos creadores ya que los limita y crea barreras artificiales para la entrada de otras plataformas, manteniendo precios altos en las competencias como las tiendas de Epic o la de Microsoft. Esperan con esto mejorar las condiciones para los creadores y permitir a nuevas plataformas ingresar al mercado. Entre los actores principales de esta demanda se encuentran CD Projekt Red, Ubisoft y Devolver Digital, por mencionar algunos de los más importantes. Claro está que esto tiene muchas implicaciones, y todos podríamos decir, si no les gustan los términos que se vayan a otra tienda, pero no es tan sencillo, ya que Steam es claramente una entrada a muchos mercados y prescindir de esta plataforma puede salirle muy caro a los creadores. Habrá que ver qué pasa y que al final todo se resuelva en pro de los desarrolladores. Hasta aquí las noticias de este fin de semana, si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios, donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.